Hey what's up amigos this is joe perez once again with part two of the experiment that we were conducting last week if you have not seen that video i'm going to put the link in the description so that way you can go ahead and hit on that watch the video and then come back this is going to be the result after one week i'm going to be switching to spanish in a moment but uh, when i do go ahead and hit the cc button that's going to be there for you and that way you can follow along when I when i do go ahead and, and switch Now, it's been a week since we went ahead and applied the application of uh, both products the RTS, the ready to use from um, Lowe's, the, the Bio Advanced uh, Fungus Control, and also Propicanosol. That's a very difficult thing to say since it's a chemical. Not too much of a difference between one product and the other. So, I'm going to show you in a minute. However, I'm going to go ahead and explain that to folks in Spanish. Okay, so stay tuned, do that CC button so that way you can continue with me. Okay. Hey, what's up amigos, uh, Joe Pérez con la parte 2 del video que empezamos la semana pasada cuando empezamos a comparar dos productos, uno comprado localmente en Lowe's y otro producto que lo ordené que es un co producto comercial En ¿Okay? este momento le voy a mostrar a ustedes, o tratar de mostrar a ver si ustedes pueden eh, ver en la cámara lo que yo estoy viendo eh, Honestamente, hasta ahora no hay mucha diferencia entre un producto y el otro Estoy llegando la parte de atrás donde hice el cuadro del experimento. Están caminando conmigo. Entonces sé si pueden ver aquí lo que dice. Vamos al mambo. <risa> Tengo camisa oficial ahora. Ustedes verán. Esta es la parte de la izquierda. Donde le tiramos el producto comercial. propiconazole Esa es la manera que se ve. Me voy a mover aquí poco a poco. Para que no haya mucho estudio de la cámara. Esta es el área donde usamos el fungus control de BioAdvance. Eh, como ustedes verán, no hay mucha diferencia. Déjame ver si puedo hacer un, un close-up. Todavía estamos experimentando y estoy notando que hay hongo presente. Realmente no veo una diferencia entre un producto y el otro. Este fin de semana les voy a tirar otra aplicación de ambos productos a ambos lados. Y entonces luego de los 14 días vamos a hacer una comparación y, entonces, y vamos a ver dónde entonces estamos. Que la pasen bien. Hasta pronto.